Lo que es tuyo vuelve para quedarse. Esto en realidad es ley de vida. Lo que es tuyo vuelve. Lo que no solo te demuestra que nunca te perteneció. Hola amigos. Bienvenidos a Bitlifers. Les saluda nuevamente Ricardo Niño y me complace tenerlos una vez más acá junto a mí o mejor dicho junto a nosotros este es su canal su canal de reflexiones les recomiendo que se queden hasta el final ya que les tengo una sorpresilla muchas veces cometemos el error de esperar por algo o por alguien que nunca fue nuestro es en ese momento cuando entendemos eso de si algo es tuyo volverá si no lo haces porque en realidad jamás lo fue y eso es lo que nos toca aprender aún con el corazón destrozado porque pensamos que hemos fallado y que es por ello que esa persona ya no volverá cuando en realidad su lugar nunca fue estar a nuestro lado pero debemos entender que en ocasiones lo mejor es dejar ir especialmente cuando esa persona no hizo nada para permanecer ahí muchos nos dedicamos a sufrir por ese amor que se fue y nunca regresó bueno ok no nos dedicamos a sufrir pero sin duda derramamos ciertas lágrimas por él o ella sin darnos cuenta que en realidad esa persona nunca quiso pertenecer a nuestra vida y que solo estaba de paso buscando su amor y nosotros solo nos cruzamos en su camino tal vez por equivocación debemos aceptar que no siempre el que se queda es el indicado. Es ahí cuando debemos escuchar un poquito a la razón y entender que si esa persona no le aporta nada positivo en nuestra vida, no tiene nada que hacer en ella entonces. Que nadie que no sabe ni lo que quiere no merece nuestro tiempo ni mucho menos nuestras ilusiones. ¿Has escuchado...? eso de cerrar ciclos. muchos nos hemos visto en la terrible situación de dejar ir para que alguien mejor llegue aunque este pensar solo lo entendemos tiempo después mucho tiempo después durante el proceso de la dura decisión solo pensamos en conseguir esa fuerza para cerrar de una vez por todas esa etapa sin saber lo que vendrá después pero tal vez o bueno es muy probable que esa decisión termine siendo la mejor porque nadie que no ha evaluado antes todo el panorama toma una decisión tan dura para continuar esto solo lo hacen las personas que se han dado cuenta que seguir ahí no sirve de nada y que se está desgastando con alguien que simplemente no vale nada en caso de toparnos con una situación como esa que la verdad es muy probable que lo hagamos lo mejor es pensar pensar que si ha pasado por nuestra mente prestarle un poco de atención no estaría nada mal claro que el corazón intentará por todos los medios no hacernos ver la verdad pero es tu trabajo hacerle entender que con cada final llega un nuevo comienzo y que con cada lágrima derramada una nueva sonrisa se asoma a principio se mostrará un poco terco, pero ya lo entenderá y lo aceptará. Y mientras lo hace, ni se te ocurra dudar, porque entonces todo el esfuerzo habrá sido en vano. La vida y el tiempo avanzan considerablemente. De nada vale quedarnos atrás esperando a alguien. Si esa persona decide buscarte otra vez, que te alcance. Debemos aceptar, debes aceptar, que a veces las personas no vuelven y ya. Y es ahí cuando nos vemos en la horrible situación de entender que tenemos que dejar ir a esa persona que un día nos abandonó. Y no te voy a mentir, esto es algo muy difícil, porque el principal rival será tu corazón, que no lo querrá aceptar. esta decisión pone en juego nuestra valentía y por supuesto el amor que sentimos por nosotros debemos soltar asumir y claro avanzar no querrás quedarte atrás con un pasado lleno de tristeza verdad además esta decisión nos ayuda a crecer otra vez a encontrarnos otra vez porque sí, solemos perdernos intentando hallar a esa persona que un día se fue sin darnos cuenta el daño que nos estamos haciendo esta decisión es vital de no afrontar la situación cada vez serán más los pensamientos negativos que arropen nuestra mente impidiéndonos pensar con claridad y haciéndonos entender que no valemos a veces cerrar el ciclo es lo mejor bueno no a veces siempre es lo mejor especialmente cuando ese ciclo solo engloba tristeza y desilusión no pienses en quién se fue piensa en quién llegará si esa persona ya no está tal vez fue lo mejor eso conlleva la ruptura de la unión y cuando ésta ya no tiene nada que la sostenga lo mejor es dar un paso a un lado y continuar pero sin olvidarnos de lo que hemos dado tomarlo y seguir para reencontrarnos más adelante evita sentirte mal por algo que tal vez resultará ser lo mejor para ti evita ser víctima de esa nostalgia observa esa persona ya no estaba para ti ya solo te hacía sufrir ¿Por qué lloras qué extrañas de ella esos momentos tan amargos en serio pensé que te querías un poquito más si alguien se quiere ir que lo haga que lo haga y se lleve todo lo que trajo consigo porque eso a ti no te hace faltar tú solo continúa adelante no permitas que la rabia se apodere de ti porque sí, es muy probable que lo sientas es probable que te sientas tan confundido que termines transformando eso que alguna vez fue amor en odio no te vuelvas prisionero de ese odio no te vuelvas prisionero de ese rencor no lo vale piénsalo amargarte por alguien que ya no está ¿Qué? En lugar de eso, como tu corazón aún se siente un poco triste, busca mejor obtener de nuevo esa confianza que alguna vez te tuviste, ese amor que alguna vez sentiste por ti y dejaste a un lado cuando él o ella llegó. Lo que es tuyo siempre volverá